Esta jornada se registró el ataque de ladrones de minerales a uniformados en militares en la empresa minera Guanuni. Producto de este hecho, se registró la muerte de un joven de 16 años. Bueno, sí, a, a raíz de la denuncia del señor René Siles González y a la FELCC de Oruro, se ha constituido al, a Guanuni, concretamente al Hospital Santa María de Guanuni,